Este es el cubanito de gallineta nórdica. Es la piel vale, que va enroscada. Es cortito, pero tiene un buen diámetro. Este puntito de elasticidad... Para algunos perros puntualmente eh, Podría tener un pelín de dificultad Pero estamos hablando de algún perro muy, muy, muy puntual ¿vale? Porque aunque tenga este punto de elasticidad Se rasga súper fácilmente Toda la piedra enroscada sí, Es fácil de desmenuzar Dentro sí que es mucho más friable sobre todo la primera vuelta de fuera es la que tiene este puntito de elasticidad ¿vale? pero se rasga pero sí que dentro es más friable